Jueves, voy a a la biblioteca porque eh, sigo haciendo tantísimas aguetas de crossfit que hoy tampoco voy a hacer deporte, o sea, de verdad, me duelen muchísimos cuádriceps, o sea, me duelen. tenemos cena los de clase ¿Sí? <risa> <risa> Chicas y chicos, hoy es domingo eh, Me he puesto otra vez la ropa de mi cumple Me gusta mucho, un montón Y hace súper buen tiempo O sea, bueno, hace como, ahora mismo Se ha cubierto el cielo, pero hace como buena temperatura Hoy, eh, literalmente no he hecho nada O sea, ayer me lo pasé muy bien En plan, desconecté un montón en la cena Luego fuimos a tomar unas cañas, o sea, súper a gusto Estoy más también jugando al futbolín Que en... ya es tradición <ríe> En nuestra clase y, y eso, de verdad, o sea, estoy súper a gusto con los de clase Es que somos, no sé, somos como una cuadrilla, tío Somos 10 en clase, o sea, genial Y, y eso, yo hoy a la mañana eh, me he despertado y he desayunado con mi macho y Nada, me he pasado toda la mañana editando Porque a lo largo de esta semana he editando el vídeo de Grecia Pero no me había dado tiempo Entonces pues eh, he terminado hoy, he estado como dos horas Y después he ido al gimnasio a correr un ratillo ya me he duchado, hemos ido a comer donde mis editonas eh, Hemos comido los cuatro juntos Y nada, he llegado a casa eh, He terminado de retocar el vídeo Lo he exportado, lo he subido Y ahora me voy con mis amigas eh, Son las 7 menos cuarto Y no he hecho nada más eh, Tengo que hacer la comisión, así que A ver si... Es que no, hoy no, no lo voy a hacer Pero bueno, mañana ya, mañana me pongo um, día poco productivo Pero um, no sé, o sea Tampoco pasa nada, días así, ¿no? Tenía que hacer... He priorizado lo del vídeo, pues ya está. Hola. <risa> eh, vale, vamos a hacer así un plan un poco mmm, mal, ¿vale? Un plan un poco malo. Vale, me he puesto porque es el que llevaba la mañana y me gusta mucho, ¿vale? Este el rastro de Madrid. Eh, vale. <risa> a lo que llevamos. La semana pasada dejé por Instagram como una cajita de preguntas, ¿no? Y, y os decía, pues, que a si me podéis decir eh, más o menos con. ¿Qué me identificabais? ¿Con qué tipo de contenido me, me identificabais? ¿O por qué me seguíais? Hubo personas que me dijeron que me seguían por el tema de medicina Y otras que me seguían en el sentido más inspiración Entonces, ahí se me acaba la batería de la cámara Bueno, si no lo grabo con el móvil, ¿vale? Sé que últimamente me estoy como centrando más eh, Yo creo que en el ámbito de inspiración Más que en el de medicina Porque al final como que eh, En mis descansos me gusta hablar de cosas que no sean medicina Que me apasiona la medicina Pero en mis descansos pues se me gusta hacer otras cosas, evidentemente. Entonces, eh, siento como que el tema de medicina lo estoy dejando un poco de lado, porque yo sé que hay gente a la que no le interesa la medicina, entonces tampoco quiero hacer un blog y hablaros solo de medicina, cuando igual vosotros no queréis ver medicina. Entonces he decidido crear como este apartado, estos episodios de mi vida, que van a ser como solo de medicina, y así los que realmente estéis interesados en ver esta parte de mi vida, pues eh, simplemente podéis venir a estos vídeos, y, y los que no, pues podéis... Eh, directamente pasar de ellos así que nada, os voy a contar un poco esta semana está siendo mortal, se me está pasando volando es miércoles ya, pero a ver mis días, lunes vale, evidentemente eh, la batería se, se ha quedado o sea, eh, la cámara se ha quedado sin batería, bueno, es total que el lunes tuve clase, de 8 a 10 no fui cogí el bus directamente a las 12 y 20 y fui a clase de 1 a 2 porque de 2 a 3 no tuvimos entonces me fui a casa, comí con mis aitonas después vine a estudiar un rato y fui a hacer deporte al gimnasio. Martes, eh, ayer, sí, clase de 8 a 10 y de 1 a 3. Y también teníamos clase de 6 a 8. Entonces me pasé todo el día en la uni, llegué muerta a casa y, como recompensa, después de cenar, eh, vi con mi mamá una serie. Estamos viendo Sagrada Familia, que me imagino que para cuando suba este vlog ya me lo habré terminado. De momento me está gustando mucho, pero es como una serie un poco. Eh, muy random muy en plan el en principio es como que dices que está pasando pero está guay la verdad de momento Creo que vamos como tres o cuatro capítulos, está bien. Hoy es miércoles, estoy súper dispersa, ¿vale? es que ya son las 7 y media de la tarde, en plan, estas horas yo ya. A mí estas horas ya, como que me quedan tres neuronas, las tres están bailando. Así que no tengáis en cuenta si estas horas, eh, digo cosas que no tengan mucho sentido, ¿vale? Hoy en la mañana hemos tenido clase, de 8 a 9 he estado estudiando arriba, no he ido a clase. Y de 9 a 10 he ido a clase, además me tocaba comisión. Después hemos descansado un rato y por las 11 estábamos en la biblioteca, hemos estado estudiando hasta la 1 de una a tres clase después he venido a casa he comido y ahora estoy con la comisión porque mm, a ver el viernes me tocó comisión pero terminé también comisión el miércoles entonces el fin de hice la comida el miércoles pero la del viernes no la hice entonces tengo esta semana parece la comida el viernes hoy he tenido comunicado un tema y medio y además ese tema no está en la comida el año pasado entonces tengo que hacerlo desde el principio y Tengo comi mañana y pasado también O sea, terrible esta semana, de verdad está siendo mortal O sea, estoy a full con la uni Y tampoco estoy como estudiando O sea, no siento que esté avanzando porque como estoy con las comis Pues eh, cuesta hacer una comi Pero bueno, si la haces lente y bien La verdad es que te sirve para estudiártela Así que intento ir como siendo consciente de lo que escribo Vale, bueno, me voy pitando porque son las 8 menos 5 y en 10 minutos empiezo a cross. Eh, de verdad, cada vez que llega este momento de la semana, me arrepiento de haberme apuntado. Me da muchísima pereza. O sea, lo único que me apetece ahora mismo es tumarme en el sofá a leer un libro o a ver una serie. Terrible, pero bueno, yo sé que luego me hace sentir bien. En plan, despojó la mente, no pienso en otra cosa que en todo lo que estoy sufriendo haciendo los ejercicios. Así que luego os cuento Pero vamos, que lo paso fatal En plan, que yo creo que a veces Como que por las redes parece que hacemos todo como Con un montón de ganas y tal Y o sea, ya sabes deporte es una cosa que cuando estoy haciendo Sobre todo después me gusta Pero antes me da muchísima pereza Y también lo paso fatal En plan, quería que lo supierais De verdad que es que O sea, luego me siento súper bien conmigo misma Porque si no voy En plan a cross O con un monitor que realmente como que me furia Vale, ahora se me ha acabado la batería O sea, la memoria de la cámara, genial creo que, que quería decir es que si estoy solo y nadie me fuerza Pues al final es como que paro, en plan sufro y paro Y no, me quiero en plan Como superar en mi misma día a día Así que vamos a ello Ay. Si no me hago el zoom Sin darme cuenta Oli eh, acabo de verde Cross eh, Hoy la verdad es que no estoy tan cansada como otros días O sea, ha sido como... Bueno, esperando, me voy a quitar esto porque tengo un calor Estoy cansada, pero menos que otras veces O sea, hoy ha sido como un entrenamiento más pautado entonces no sé, estoy cansada, o sea, estoy contenta igualmente eh, De haber ido al final Y eso, sea, ahora a cenar Estoy de patata, estoy emocionada Y después me gustaría terminar la comida La verdad, lo que pasa es que ya se me hace súper tarde Y mañana me levanto Bueno, me levanto a ver, quedo con el sol como a las 7, o sea, perdón, a las 8 menos 20. Entro a las 8 a clase, entonces, pues me levantaré 7 menos 10, más o menos. De hecho, desayuno, corriendo todo y, y para... Uni. Y mañana también tenemos día duro, pero bueno, de momento, día a día y tranquilitos. Voy a dedicar vídeos también como a organizarse y tal, pero todavía necesito, necesito eh, ver cómo me organizo yo para dar los consejos, ¿vale?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 Del COVID y de la cuarta dosis del COVID y de la gripe. Sí, nunca han cuento cositas, quiero hablaros de tres cosas la primera, cómo ha sido mi día la segunda, las clases que hemos tenido porque ya os he dicho que este va a ser un blog como más así de contenido de medicina y por último quiero como explicaros como bueno, contaros una cosa de la que realmente me he dado cuenta hoy, no es que sea una reflexión ni mucho menos, pero bueno, sí, algo parecido eh, y no sé, quiero dejarlo por aquí porque hoy literal que ha sido el día en el que realmente me he dado cuenta de esto así que ahora os cuento vale, a ver, un pues plano de dente lo que yo te diga. Vale, dejémoslo así. Ah, me voy a quitar eh, la americana porque tengo calor. Hace muchísimo calor y estoy súper preocupada por el cambio climático porque no es normal. De verdad, o sea, estamos eh, casi, vamos a entrar en noviembre, el 27 de octubre y hace eh, el tiempo que, que hace aquí en julio. Sabéis, o sea, esto no es normal. Hoy hemos tenido clase de, y he ido a todas, he ido todas las clases de 8 a 10 de 12 y media a 1 y media, y de 2 a 3, y de 3 y 4 a 4 y cuarto, y que se suponía que empezaba a 3 y media a 4, pues desde ahí que se, se, se nos solapaban dos clases prácticas hasta las 7 hemos tenido, ¿vale? Después de la clase de las 10, hemos subido a la biblioteca hasta las 12 y media, pero en realidad hemos bajado con media hora de descansar porque me moría de hambre, y, y así, después teníamos. hemos adelantado media hora a la clase. Porque nos ponían vacunas que al final no me ha puesto COVID y gripe, solo me han puesto gripe porque pasé el COVID en Grecia en julio, que ya os hablaré de esto más adelante cuando subo los vlogs de Grecia. Y tienen que pasar por lo menos 5 meses para vacunarte contra el COVID, así que no, no he podido vacunarme, no tendré que ir... Más adelante, de 3 a 3 y cuarto. Hemos estado en ese clase comiendo, literal me ha atragantado, o sea, eh, no me ni inter... O sea, mmm, es que me estaba atragantando con la comida, lo rápido que iba y ni siquiera me ha dado tiempo a comer el postre. O sea, ahora mismo tengo hambre. Y ahora volviendo, me he encontrado con mis aitonas, bueno, con mis abuelos, que es algo que me ha hecho, no sé, de verdad que me ha alegrado el día ya para rematarlo, porque es que, no sé, me siento tan afortunada de, de tenerles, o sea, de verdad que son... Dos de las personas más importantes de mi vida, de verdad son los mejores, les quiero muchísimo y me siento súper afortunada por poder estar con ellos casi cada día O sea, es de lo que más me está gustando de haber vuelto a casa, el poder verles tan a menudo porque muchas veces voy a su casa a comer y estamos un rato hablando Y es algo que al final había ido perdiendo poco a poco con la carrera, no mi relación con ellos porque siempre he tenido una relación muy estrecha y muy buena pero... No sé, al final el no verles día a día pues yo lo notaba y ahora soy mucho más feliz en ese aspecto. Ah, y cosas que me han pasado en el día a día, es que soy un desastre, ¿vale? Yo no sé si conocéis este aspecto de mí, pero soy un tremendo desastre, ¿vale? O sea, el martes nos quedamos también por la tarde, eh, porque teníamos clase, ¿no? Vale, pues eh, fuimos a la biblioteca después de comer y me dejé el de la comida, es decir, esto en la Libu, ¿vale? Y yo salí de clase y iba a coger el bus y cuando un día sobre el bus salgo pitando porque me acordé de que me lo había dejado Buscándolo por toda la uni y al final estaba en objetos perdidos y yo, yo no podía haber empezado por aquí, ¿no? Pero no y hoy de repente mmm, salí, o sea, terminamos la pues, cosa de decirlo, y digo, íbamos a comer y digo, miro alrededor y no estaba lo de la comida y digo, no puede ser que me lo llevo vuelto de dejar en la LIVO, en plan, no puede ser Yo he dado primero objetos perdidos, no estaba desperdiciado de en la LIVO, vale Hemos comido tal, yo he dejado las clases en clase pero me he llevado el móvil, wow. la botella de agua y lo de la comida, ¿no? Vale, vuelvo a clase y digo, no tengo el móvil, no tengo el móvil, no tengo el móvil Yo me salí de clase pitando, era profesora dando clase y yo, pff, estresadísima y al final lo tenía en la mochila. Vale, se me acaba la batería, así que tendría que cambiar el móvil. Pero bueno, seguimos. Clases. la primera hemos tenido derma hemos dado psoriasis. Mañana vamos a dar el tratamiento de los psoriasis. Eh, a segunda hemos tenido anatomía patológica, que hemos empezado con el sistema cardiocirculatorio, pero a nivel anatomopatológico. Después en cardio hoy hemos dado ah, síndromes congénitos. En cirugía hemos dado los traumatismos torácicos, que estamos con el bloque de tórax. Y después hemos vuelto a tener derma. Bueno, es que hemos dado muchísimas cosas. Hemos dado... El líquen plano, la epiduriasis rosada, más nombres raros, no me acuerdo, ¿vale? Más cosas. Y Después hemos tenido talleres de cirugía porque pues para la eco que tenemos en sexto pues vamos preparándonos desde tercero, empezamos como prácticas de cirugía eh, y pues hemos tenido hoy, eh, eso, para la eco y hemos hecho suturas, nudos, vendajes que así como lo más, lo principal exploración abdominal, había también algunas radiologías, patéter, vía central, etcétera y estoy era muerta, o sea son las 8 y cuarto y lo único que me apetece ahora mismo es ducharme eh, y hacer el vago, o sea, yo creo que hoy mmm, me merezco una serie, pero tengo que hacer cómics, así que yo creo que me voy a duchar, hago cómics y cuando llegue mi mamá pues cenamos y luego vemos un rato una serie, un rato a leer y a al, al, al, al a la cama. Y a ver si me da tiempo a contaros de lo que me he dado cuenta hoy, ¿vale? Y es os prometo que no en, o sea, no había realmente asumido que iba a ser médico, o sea que en un futuro voy a ser médico hasta el día de hoy En plan como que no sé, o sea vale yo sé, soy plenamente consciente de que estudio medicina Pero como que al final de estos tres primeros años han estado tan alejados de lo que es la medicina en Chile sí, De lo que es como la práctica clínica, como que realmente no conseguía visualizarme ahí Y yo no sé, o sea... Tuve bastantes momentos de rayada en plan de... A nivel de cosas que estudias, es que... O sea, la vida que tengo, todo lo que estoy sacrificando... Eh, por un temario, que es que encima hay cosas que digo, es que a mí esto... O sea, ni me va ni me viene... Es como que te acaba rayando mucho, ¿no? O sea, en ningún momento me he planteado dejar la carrera... Ni... Y yo sé que si volviera atrás la volvería a coger, no, Pero como que este año es algo que... Que no sé, me está motivando muchísimo este año en ese sentido... Porque me están gustando muchísimo las clases, voy súper contenta Que yo creo que también se está haciendo el ir a clase Lo que pasa que es que antes no iba nada a clase porque es que o sea no me enteraba de nada eh, Siendo ciento y pico personas en clases o sea, yo no me enteraba de nada Entonces prefería aprovechar el tiempo y estudiar Pero es que este año que somos 10, literalmente somos 10 O sea, es genial ir a clase Vale, eh, ya está casi, o es sea, aquí termino Madre mía, eh, es que estoy agotada, creo que se me nota pero bueno, que no sé, o sea, que es como que hoy de verdad que he pensado que voy a ser médico. O sea, como que me he estado visualizando de médico y, y realmente como que me creo ya que voy a ser médico dentro de unos años. Y me parece muy fuerte, en plan, es que me parece tan fuerte, o sea, son personas que al igual que a, a los enfermeros y todo el personal sanitario evidentemente, ¿vale? Pero es, es, son unas personas a las que he admirado tanto siempre que es que no me puedo creer que yo vaya a ser una de ellas, ¿no? Y que vaya a ser capaz de, no sé, de, pues de todo lo que es un médico, ¿no? Y no sé, o sea, es que me parece muy fuerte, me parece una profesión tan bonita y es el hecho de hacer prácticas, de hablar con residentes de hablar con adjuntos, no sé, o sea, es que está tan guay que es que no puedo estar más contenta, o sea, estoy, no sé, hoy muy bien y eso que habéis visto que tenía un día duro, o sea, y estoy... Muy contenta, de verdad, no sé Súper agradecida de estar en casa de, de tener una clase pequeña En que nos llevamos todos genial O sea, es que estoy tan contenta en todos los sentidos Que luego, a ver, o sea Hoy estoy súper bien, ¿vale? Pero luego hay días en los que puedo estar rayada Pero no sé, el tener estos días de subidón Es como que mmm, Me recargan las pilas Para el próximo día de bajón Porque evidentemente es una vida dura eh, La vida del estudiante de medicina es dura La, de, la del MIR es dura y la verdad juntos es dura, o sea, está clarísimo que al final es una carrera muy sacrificada Por eso que al final vas a tener momentos de rayada, pero eso no significa que te hayas equivocado Ni que no estés en el sitio adecuado, o sea, yo creo que es una profesión que, que es que le puede gustar a cualquier persona O sea, es que no me digáis que no es interesante saber cómo funcionamos, qué tenemos por dentro O sea, siendo, no sé, en plan, es que realmente somos enanos y todo lo que nos pasa por dentro es una locura, es increíble Y... Poder conocer eso, o sea, me parece de agradecer, de verdad. O sea, que creo que tenemos que aprovechar eh, todos los años de la carrera para aprender lo máximo posible. Evidentemente también tenemos que tener vida porque al final... No sé, esto lo hablo a veces con mi amona Como que mi amona me dice Va, pero tendrás que estudiar Y yo, sí, pero tal, viernes y sábado siempre hago por la tarde Y a la noche, en plan, pues a cenar, a dar una vuelta y tal Para despejarme, ya, pero igual cuando lleguen los exámenes No, ya, amona, es que, claro que sí Necesito, porque al final, o sea, yo no soy un robot Y es que imagínate, incluso un móvil O sea, un móvil si tú no lo cargas no te funciona Pues es que yo necesito cargarme Y mi forma de cargarme es haciendo cosas que me gustan En plan, deporte, leer libros eh, Dedicar tiempo a las redes sociales Porque es algo que me gusta, o sea, me gusta Tener contacto con gente que, que, que le guste lo que hago. Porque es algo que a mí también como que me anima y, y me hace ser más creativa y estar más inspirada. Y en el día a día es algo que me empuja, ¿no? A seguir con, con todo esto. Y eso, y también cargo mis pilas evidentemente estando con mi gente. O sea, yo necesito como las dos cosas. Actividades de estar sola que me recarguen mi batería en plan antisocial y mmm, la que me carga la batería social. En plan, no sé, o sea... Me caí yo. Me caí yo.